Un amante de los animales, una obra de teatro original en un acto, escrita por Henry Salt. En el elenco, Javier González como el doctor Claude Kesterman, cirujano de hospital, 35 años, alto, sombrío, malhumorado, cínico. Felipe Soler como Tom Kesterman, hermano menor del doctor Claude Kesterman un cazador deportivo, tosco, rechoncho, inoportuno. Marcela Valencia, como la señorita Amor, tía de los hermanos Kesterman, popocha, elegante, quisquillosa, locuaz. Margarita Ortega, como Grace Goodhart, acompañante de la señorita Amor, cerca de los 25 años, franca, abierta, decidida. Carlos Muñoz, como Hackett, un carnicero, franco, de piel rojiza, taciturno, Janny Mateus como la señora Hackett, propietaria del lugar donde vive el doctor Kesterman, delgada, formal, insoportable. Eduardo Peña como Peit, sirviente del doctor Kesterman, de poca estatura, deforme, tarado, usa un extraño gorro. Es la Inglaterra del siglo XIX, de valores victorianos claramente arraigados en la alta sociedad. Transcurre una tarde fría y ajetreada en la casa de la señora Hackett. Una señora muy formal, pero insoportable. Vive allí, como inquilino, el doctor Claude Kesterman, un cirujano de hospital, alto y sombrío. Él se encuentra en la sala de espera, de pie a espaldas de la chimenea, mientras Pate, su sirviente, limpia la mesa luego de haber tomado el almuerzo. ¿Pate? Sí, señor. ¿Está todo listo? ¿Ha hecho todo lo que le dije? Sí, señor. Dentro de muy poco llegará la visita. ¿Ha limpiado mi despacho? ¿Limpiar qué, señor? ¿Qué? Todo. Instrumentos, especímenes, todo ese desorden, todas esas cosas sin arreglar. oh sí, sí. Anoche hice todo eso. Pate, ¿entiende que durante la visita de la señorita Moll ninguna de esas cosas puede ser mencionada? Ni una palabra, ni una sílaba sobre ellas, ¿me entiende? Está bien, señor. La señorita Moll es una gran amante de los animales. Y por los siguientes uno o dos días, mientras ella esté aquí, todos seremos amantes de los animales. ¿Está claro? Si me permite preguntar, señor, ¿qué es un amante de los animales? Ah, ahí lo tiene, Peyton. Pues supongo que es una persona que se pasa la vida mimando gatos y perritos falderos. ¿Sospecho, señor, que un amante de los animales es casi lo mismo que los antiviviseccionistas de los que he oído hablar? Tal cual. Una de esas ancianas que se ponen a chillar si usted pincha a un conejo con una aguja para salvar la vida de un hombre. Ah, si solo supieran cómo fue salvada mi vida. Sí, Pate. No lo habría podido hacer si me hubiera puesto a pensar en perritos falderos y conejitos. Pídale a la señora Hackett que suba aquí un momento, ¿sí? Sale, Pate. Espero que la cabeza de este sujeto no colapse mientras están aquí. Sería un desastre si se les llegara a salir algo frente a la anciana, o frente a la joven, de hecho. ¿Adelante? Entra la señora Hackett. Buenas tardes, señora Hackett. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para estas damas. En cualquier momento llegan. Sí, doctor Kersterman. Espero poder hacerlas sentir cómodas esta noche. Son dos, ¿cierto? Sí. La señorita Moll, mi tía, y una señorita Goodhart, quien vive con ella y hace de acompañante... Ah, sí, y también está Prince. Olvidé mencionarlo. Él es prácticamente el miembro más importante de la reunión. Él es el perrito faldero de la señorita Moll. Ella escribió que probablemente traería a Prince y tal vez a su gata Selina. Entonces, doctor kelsterman señor, me disculpará, pero debió haberme contado esto antes. Está en contra de mis reglas dejar entrar gatos o perros. Pequeñas cosas desagradables. Ellos traen pulgas a la casa y estropean los sillones y los muebles. Vamos, vamos, señora Hackett, sea un alma caritativa y por esta vez haga una excepción. Tengo razones especiales para desear que la visita de la señorita Moll resulte placentera. Y como ella es una gran amante de los animales, quiero que sienta que aquí todos nosotros somos amantes de los animales. Es solo por un par de días. El hecho es que, tal como le había dicho antes, es una señora adinerada. Y estoy esperando una gran donación de ella. Ella viene hoy para hablar de negocios. Pero no se puede esperar un centavo de su dinero si su gata y su perro no obtienen una magnífica recepción. Por eso se trata sobre mi renta. Y esto me recuerda algo muy importante. Me tiene muy ansioso que mi tía o su acompañante lleguen a escuchar una sola palabra sobre mis deberes profesionales, ¿usted sabe? Lo que hago basado en los intereses de la investigación científica. He querido hablar seriamente con usted sobre eso, doctor. Ha habido más quejas últimamente. En serio, Quisiera que usted dejara ese horrible trabajo para su laboratorio y no trajera esos trabajillos para acá, esas ranas. Bah, ¿más quejas? Cuénteme, y ahora quién se ha quejado. Les mostraré que tengo mi licencia y que puedo hacer lo que yo quiera. Los vecinos dicen cosas, doctor Kersterman, y a Hackett no le gusta eso, no más que a mí. Pobrecillos, parece tan cruel usarlos de esa manera. Bah como si los asuntos de Hackett lo hicieran tan afectuoso de los animales. Sí, cómo no. Por eso es mejor que no le cuente a la señorita Moll que él es un carnicero. Ella es una de esas personas que disfruta su chuleta sin preguntar de dónde viene. Puede bromear al respecto, señor, pero no existe un hombre más misericordioso que Hackett. Y le informo que un carnicero honesto puede ser tan bueno como cualquier caballero científico de su tipo. Al menos, él paga sus deudas. Él lo hace y no va buscando dinero de otras personas, pretendiendo ser un amante de los animales y demás. ¿Prince? ¿Cómo no? Trayendo horribles perritos falderos a esta casa, mientras debe más de tres meses de renta. Pero mi buena mujer, justamente esta visita de la señorita Moll me permitirá pagar mi renta. Tocan fuertemente a la puerta. Sale la señora Hackett, apresurada. Ah, han llegado. Vamos por las tías, acompañantes, gatos, perritos falderos y amor por los animales. No creo que por un par de días eso me mate. Gracias a Dios, ese pícaro de toma está afuera. Le es saqué el jugo a su ausencia. Entra la señorita Moll, traída ceremoniosamente por Faith y la señora Hacker. Ella está muy bien vestida y lleva una gran pluma en su sombrero. A ella le sigue Grace Goodhart, quien carga un canasto para perro. ¡Clo, querido hijo! Al fin estamos aquí. Me encanta verte de nuevo. Acá está Prince. Prince, saludos. Mira, estornudó varias veces durante el viaje. Ay, me temo que se refrió, pero tú le recetarás algo, ¿verdad? Ay, eso va exactamente en tu línea de ayudar animales tontos. Y la señorita Cuzcar. ay, no, no, no, no me puedo olvidar de ella. La habías visto antes, ¿verdad, Clo? Oh, sí, tía. La señorita Goodhart y yo somos viejos conocidos. Pero ven, debes estar cansada. La señora Hackett les mostrará a ti y a la señora Goodhart sus habitaciones y luego veremos qué se puede hacer por Prince. Tía, ¿y Selina? ¿Dónde está Selina? Ay, siento mucho decirlo, Clo. pero no he podido traer a Celina. Sé que te habría encantado tenerla acá en tu casa. Tuvo un fuerte ataque de indigestión esta mañana y no pudo viajar. Mm, en efecto, tía Moll, es una gran desilusión, tanto para la señora Hackett como para mí. ¡Le suplico, señor! Señora Hackett, ¿podrías llevar a estas damas a sus habitaciones? Salen la señora Hackett, la señorita Moll y la señorita Goodhart. Si me permite preguntarle, señor, ¿es la joven señorita también un amante de los animales? Sí, sí, supongo que sí. Le dije que todos nosotros somos amantes de los animales por los siguientes uno o dos días. Ahora, no olvide mis instrucciones y no diga nada frente a la señorita Moll acerca de, usted sabe a qué me refiero, mis estudios profesionales. <tose> Sale, Pei. Entra nuevamente la señorita Moll sin abrigo ni sombrero. Creo que sería lo mejor, ¿no? Si tú y yo charlamos de una vez, mientras tanto Grace desempaca las maletas y hace que Prince se sienta cómodo. ¿Qué aspecto extraño tiene tu sirviente, Clo? ¿Por qué usa ese gorro? Oh, él es un extraño hombrecillo a quien le salvé la vida mediante una operación que le practiqué en el hospital. Lo trepané, tú sabes, y por eso a veces parece algo raro de la cabeza. Estuvo muy agradecido y como él no tenía nada que hacer, lo acogí como una especie de todero. Es muy útil para mí, aunque no en términos decorativos, claro está. Tenías que ser tú, Clo, siempre haciendo el bien a alguien. Me siento más segura que nunca, al saber que tengo razón en mi elección. ¿Qué has pensado desde que recibiste mi carta, Clo? Sí, gracias, tía Mol. Creo que puedo hacerme cargo del puesto, si es que decides montar el hogar. Pero, por supuesto, todos los detalles tienen que ser pensados con sumo cuidado, lo primero es que la idea general quede clara. El mayor deseo de mi vida ha sido crear un hogar de mascotas domésticas convalecientes y para ello he apartado una suma importante de dinero. Pero lo difícil es encontrar un médico completamente confiable para ponerlo al mando. ¡Ay! Me tienen terriblemente asustadas, Clo. esos inhumanos malvados vivisectores. Parece que ellos... Entra, Paige. Si me permite, señor. El cuidador de los animales de casa quiere saber si usted queda otro conejo. ¿El cuidador de animales de casa? No, no, idiota. Querrá decir el vendedor de los animales casados. Dígale que no quiero nada. Sale, Paige. ¿Decías, tía Mol? Estaba diciendo, Clau, que debo tomar todas las precauciones posibles para proteger mi hogar de mascotas domésticas convalecientes, de esos rufianes viviseccionistas. Y esa es la razón por la cual quiero darte a ti el puesto. No solo porque eres mi sobrino preferido, sino porque eres un amante entusiasta de los animales. Mi oferta es esta, que seas médico visitante del hogar, con un salario bastante generoso. Si todo sale bien al morir, te tendría que dejar todo mi dinero. ¿Qué dices, Clo? Si quedamos así, luego discutimos los detalles. ¿Qué puedo decir, querida Tía Moll, excepto agradecerte de corazón por la generosa oferta? Estoy a tu servicio, claro está, pero debo advertirte que en dichos términos podrías conseguir muchos más y mejores hombres que yo. <risa> Clo, siempre tan modesto, tan diferente a tu hermano Tom. Por cierto, ¿dónde está Tom? Ah, oh. Él está en el campo, tía, por uno o dos días, cazando conejos, creo. ¡Ah! ¡Cazando conejos! Sí, Tom se ha vuelto cruel. Así, holgazán, confieso que no me arrepiento de perderlo. Es extraño que dos hermanos sean tan distintos como tú y Tom. Hum, no podría confiarle uno solo de mis animales, sin necesidad de ir más lejos como lo hace Grace. Creo que ese deporte, como lo llaman, es horriblemente bárbaro. Bueno, ¿y qué tan lejos va la señorita Goodhart, tía Mol? Ay, ese es más bien un punto delicado entre la señorita Goodhart y yo. De hecho, no creo poder tenerla conmigo más tiempo. Me parece que lesiona una buena causa por ser tan extremista. Además, mientras esté bajo mi servicio, no tiene ningún derecho a ventilar sus caprichos a mis expensas. Ella se pone con todo tipo de teorías rebuscadas. Ha sido una vegetariana. <risa> vegetariana por dos años. Ay, no, no, no, no. Y afirma que le sienta de maravilla. Bueno, ella no se ve nada mal, ciertamente. Supongo que ella se refiere a hacerlo de forma rigurosa. Siempre fue una persona joven muy lógica, recuerdo. Ella tiene ideas, Clo, Y las mujeres no tenemos por qué tener ideas. Le digo que el vegetarianismo no es una cuestión sagrada, pero ella no me presta atención en lo más mínimo. No podrías tú, como médico, Clo, simplemente mostrarle la imposibilidad de llevar esa dieta. Me podrías ahorrar el tener que deshacerme de ella. Y ella es útil para mí en muchas formas. Además, Prince y Selina la quieren mucho. Bien, tía. Claro que podría demostrarle la imposibilidad de ser un vegetariano, pero si ella ya es uno de ellos, me temo que no tendría mayor efecto. ¿Esa gente ignorante en cuestiones científicas te está tan confundida y es tan obstinada? Ella es tan obstinada como... Entra Grace Goodhart. Bajé para decirle que ya todo está organizado en su cuarto. Prince se ha acostado en el sillón grande de terciopelo. ¡Ay! La adorable criaturita. Iré y me sentaré con él un momento. ¿Le diste el ala fría del pollo? No. Él ha comido demasiado hoy. Me pareció que estaría mejor sin más comida. ¡Tonterías, Grace! El perro tiene que comer lo que él quiera. Él no es un vegetariano. Recuérdalo, por favor. Sale la señorita Moore. Me alegra saber que Prince esté tan cómodo, señorita Goodhart. A la propietaria de su casa le gusta que los perros estén en sus mejores sillones, doctor Kersterman. Estará encantada, estoy seguro. Es tan amante de los animales como lo soy yo. Pero no sé qué tanto sea eso, doctor Kersterman. No logro acordarme de su gran pasión por la causa cuando lo conocí hace unos años. Uno nunca termina de aprender, señorita Goodheart. ¿Puedo preguntarle cuál es su posición personal en este asunto de los derechos de los animales? Mi posición es muy sencilla. Soy la acompañante de la señorita Moll, soy la dama de compañía de la señorita Moll, Prince y Selina. Pero tengo entendido, según mi tía, que sus opiniones son mucho más avanzadas que las de ella. De hecho, usted es una vegetariana. ¿No es eso ir más bien más lejos? Lejos para un amante de los animales, querrá decir. Sí. ¿Está segura de que se puede ser un amante de los animales sin ser una seta? Entonces, ¿usted demuestra su amor por los animales al matarlos y comerlos? Bueno, eso es amor de cierto tipo, tal vez, pero más bien uno extraño, diría yo. Amor de alacena, le llamaría yo, más bien. Pero veo que mi tía no tiene objeción hacia su trozo de carne de resto y cordero. ¿Acaso no es ella una luz resplandeciente de la causa? ¿Usted no puede negar que ella sea una verdadera amante de los animales o sí? Por ser la acompañante asalariada de la señorita Moll, no puedo criticarla. ¿O sí? Oh, pero estamos entre amigos. Además, como voy a ser el médico visitante de su hogar de mascotas domésticas convalecientes, estoy en una dificultad parecida. Entra, Pete. Señor, la dama del piso de arriba le agradecería si usted pudiera ver a su perrito. Y ya dice que él quiere remedio. Ah, Prince. Me había olvidado de él. Escúseme por uno o dos minutos, señorita Goodhart. Una muestra de mis obligaciones profesionales, como puede ver. Pate, ponga una silla cerca de la chimenea para la señorita Goodhart. Sale el doctor Kesterman. Disculpe, mi señorita. Seré muy atrevido. Pero puedo preguntarle si usted también es un amante de los animales, como la otra dama. Oh, sí. Supongo que sí, señor Pate. Todos somos amantes de los animales en esta casa. ¿O no? Sí, señorita. Todos somos amantes de los animales por los siguientes uno o dos días. Esas son las instrucciones del doctor Kerseman. ¿Por los siguientes uno o dos días? No entiendo qué quiere decir con eso. Si esos antiviviseccionistas espero que usted no sea uno, señorita. Si tan solo supieran cómo fue salvada mi vida. Ah, ¿y cómo fue salvada su vida, señor Pate? Tiene que preguntarle al doctor Kerseman sobre eso. ¿Qué me pasó en la cabeza? Él lo hizo. ¿Cómo había adquirido el doctor Kerseman el conocimiento necesario si se hubiera puesto a pensar en conejitos y perritos falderos y no hubiera podido ensayar con anterioridad sus trucos? Nada de esas patrañas antivivisección para mí, señorita. Yo mismo he sido sometido a una operación y por ello estoy de lo mejor. Sale Pet triunfante. Esto es terrible. Tengo que hablar con Claude. Está jugando un juego más oscuro de lo que yo sospechaba. ¡Ja! Hogar de convalecientes, cómo no. Bonita convalecencia la que tendrán sus mascotas domésticas, si esto llega a ser verdad. Entra el doctor Kesterman. Bien, traigo un buen reporte sobre nuestro pequeño paciente. He diagnosticado su caso y puedo asegurar que se recuperará pronto. Ya imaginaré el alivio que tendrá su señora con tal veredicto. Justo estábamos hablando de mi tía, ¿o no? Me imagino que a usted no le parece que ella sea... Tan amante de los animales. ¿Pasa algo? Doctor Kersterman, ¿es usted un vivisector? ¿Cómo se atreve a hacerme esa pregunta? ¿Es esta la posición como acompañante de mi tía? Tengo derecho a hacer esa pregunta sobre el médico visitante del hogar de mascotas domésticas convalecientes. Usted no tiene derecho a meterse entre mi tía y yo en un asunto familiar privado. Tal vez usted tiene algún plan para gastarse la plata de ella. Oh, discúlpeme Grace. Perdí mis cabales por un momento. Sería una locura que peleáramos. Nuestros intereses son idénticos. Nuestros intereses están muy alejados, doctor Kersterman, si lo que sospecho es verdad. Cuando usted habló, yo estaba a punto de retomar la charla que tuvimos años atrás. El año en que la conocí por primera vez en la casa de mi tía. No tiene sentido volver a eso, Claude. Incluso esa vez desconfié de usted. ¿Y ahora? Esa vez me rechazó, con algo de razón tal vez, por ser un joven doctor sin reputación ni dinero. Seguramente esta vez no lo haría, ahora que ha asegurado el apoyo de mi tía. Y le podría ofrecer un hogar. ¿Un hogar? ¿El hogar de convalecencia, Clo. No, gracias. Yo no seré una mascota doméstica. ¿Está bromeando? No pretenderá que sus locas ideas humanitarias se interpongan en el camino de nuestro progreso. Por favor, responda a mi pregunta, doctor Kersterman. ¿Es usted.? Entra emocionada la señorita Moll. ¡Grace! Venga rápido, la necesito de inmediato. Prince está enfermo, Clo. Tienes que recetarle otra vez, por favor. ¡Oh, maldito Prince! Clo, Doctor Kesterman, ¿está borracho, señor? ¿Ha aprendido el lenguaje de su hermano Tom? Perdóneme, tía amor. Estaba preocupado por otra cosa. Hable sin pensar. Señorita Goodhart, dejemos a este caballero para que reflexione un poco. Sale la señorita Moll y Grace. Entra la señora Hackett, seguida por Pate. Doctor Kersterman, debe hacerse algo con ese perrito bestial. Ya mismo, si es que sus amigos quieren pasar la noche aquí. Ha estropeado el mejor sillón de terciopelo, el que perteneció al abuelo de Hackett. Le juro que haré que Hackett lo mate de un hachazo, si usted no hace que se lo lleven. Oh, mátelos a todos hachazos como sea. Atormentelos a todos. No puedo soportar más esto, Pate. Estar en el laboratorio en caso de que alguien me necesite. Sale el doctor Kesterman furioso. ¿Qué le molesta a su amo, Pate? Se ha ido como un toro por entre un callejón, como diría Hackett. Es este asunto el amor por los animales, le apuesto, señora Hackett. El río del amor jamás fluyó tranquilo. ¡He oído! El amor por los animales del doctor Kesterman no es que le llegue a uno como amor verdadero. Tal vez lo descubrió la anciana. ¿Usted le dijo algo Peit? No, yo. Créame. Yo recibí instrucciones claras del amo. O a la jovencita. Tal vez usted le contó a ella cómo el doctor Kersterman le salvó su vida. Y el resto de esa tonta historia sobre usted. Eh, pues. ¿Y qué si lo hizo señora Hackett? ¿Entonces qué? Mm, nada. Solo que el doctor Kersterman ha perdido su fuente de ingresos. Y yo he perdido mi renta. Eso es todo, idiota. Sale la señora Hackett. Perdóname Dios si este amor por los animales no es la cosa más malvada de todas. Luego una hora todos están que se pelean y todavía queda el resto del día. Todos estaremos muertos antes de que se haya acabado el día. Otro que llama a la puerta. Me pregunto quién será el siguiente amante de los animales. Entra Tom Kesterman en atuendo de casa. Entonces el doctor Kesterman no está en casa. No, señor, él está en el laboratorio Las damas están arriba con el perrito, señor ¿Damas? ¿Con el perrito? ¿Qué diablos quiere decir, Pey? ¿Acaso Claude tiene estudiantes femeninas aquí para ver su...? La señorita Moll está aquí, señor Con su perrito faldero, Prince Todos somos amantes de los animales durante su visita Instrucciones de Torquérseme, señor Ah, entonces ese es el jueguito del doctor Parece que llegué a una linda reunioncilla familiar ¿También está aquí la señorita Goodhart, Pate? Hay una jovencita, señor, que carga el perrito y lo cuida cuando está enfermo. Me lo imaginaba. No necesita quedarse, Pate. Y no traiga al doctor. Me sentaré aquí hasta que las damas bajen. Aquí están ellas, señor. Entran la señorita Moll y Grace. Sale Pate. Buenas tardes, tía Moll. Mientras me dirigía hacia mi casa, pasé a ver si estaba y en cambio me la encuentra usted. Le disparé el pechón, ya ve. Y le di... Un placer inesperado, quiero decir. Me alegra verla, señorita Goodhart. Buenos días, Tom. ¿Así que ha estado matando conejos? No, no, no. No me ofrezca su mano. Debe haber sangre en ella. Y por haber estrechado su mano con ella, parece que a la señorita Goodhart no le preocupa mucho que digamos eso que usted hace. He estado bañando a Prince, señorita Moll. Si usted lo hiciera, otras cosas le parecerían más fáciles. Espero librarla de esa obligación muy pronto, señorita Goodcar. Y Tom tiene que excusarme por no apreciar sus instintos deportivos. Yo soy un amante de los animales y hoy estoy aquí haciendo una diligencia piadosa. Estoy aquí para designar a su hermano, el doctor Kesterman, quien comparte completamente mis sentimientos, como médico visitante de mi hogar de mascotas domésticas convalecientes. Me temo. Difícilmente que usted entendería nuestros propósitos. Pues tía, entiendo suficientemente bien los propósitos de Claude. Esta vez él la ha engañado y lo hizo muy bien. Qué impertinente, señor. Si no tiene nada más sensato que decir, por favor, déjenos. Siento mucho que un sobrino mío se rebaje a matar animales por deporte. En todo caso, tía, yo no los tajo vivos. ¿Quién lo hace? Oh, muchas personas. El médico visitante del Hogar de Mascotas Domésticas convalecientes, por mencionar alguno. Tiene que poder dar cuenta de eso, señor. Está acusando a su hermano de ser un vivisector. ¡Qué vergüenza! Pregúntele a Peyt, pregúntele a la propietaria. Lo haré, señor. Entra, Peyt. ¿Dónde está el doctor Kesterman? En el laboratorio, señora. Puedo traerlo si lo necesita. Primero, respóndame una pregunta, pete y piense muy bien lo que va a decir. ¿Es su amo, el doctor Kesterman, un vivisector? No, no, no, no, no, no, no. Por los siguientes uno o dos días, señora. Eh, mientras usted está aquí, todos somos amantes de los animales, señora. Instrucciones del doctor Kesterman, señora. Eso es más que suficiente, Tate. Traiga ya mismo al doctor Kesterman y dígale a la señorita Hackett que venga para acá. Sale Bate. ¿Usted sabía esto, señorita Goodhart? Lo sospeché por primera vez esta mañana. Y no me dijo desde ese instante. Yo misma iba a preguntarle a Claude, pero antes de que pudiera saber la verdad, usted me llamó para ayudar a Prince. Claude, claro. Entonces fue ese tan agradable cara a cara que interrumpí, he sido engañada por completo todo este tiempo. Eso es lo que le estaba diciendo, tía, cuando me llamó impertinente. ¡Cállate, Tom. Señora Hackett, tengo que hacerle una pregunta sobre mi sobrino, el doctor Kesterman. ¿Sabe usted si él es vivisector? ¡Dios santo! Señora, ¿qué pregunta? No tengo idea sobre los estudios profesionales de mi inquilino, señora. Todo lo que sé es que el doctor Kesterman paga de manera responsable la renta y que tendrá que pagar por el sillón de arriba, el que perteneció al abuelo de Hackett. ¿Por qué no le pregunta directamente al mismo doctor Kesterman? Lo oigo llegar. No puede ser. Esto se puso una locura. Entra el doctor Kesterman, seguido por Pate. Todos esperándome, ya veo. Me hacen un gran honor. Muy bueno de tu parte pasar por aquí, Tom. Este lindo encuentro te lo veo a ti, no lo dudo. Tu hermano ha hecho una importante declaración, Claude y confío en que la desmentirás de inmediato. Comprenderás que antes de designarte como médico visitante de mi hogar de mascotas convalecientes, estoy en todo mi derecho de preguntarte si tú practicas estoy tan avergonzada de mencionar esa palabra. Tú practicas la vivisección, Clo? A mí no me vengan a catequizar ni intimidar de esta forma. ¿Qué tanto saben ustedes sobre lo que usted llama vivisección Como científico, yo uso los métodos que la ciencia ha aprobado. ¿Como jugar al amante de los animales frente a la tía Moll, por ejemplo? ¡Qué insolente eres, Tom! Parece que has estado diciendo unas buenas mentirillas durante mi ausencia. ¿Y qué mentira le has estado diciendo a la tía Moll durante mi ausencia? Apenas entro aquí, ella me trata como a un asesino con las manos en la masa. Ahora que te has vuelto un informante, Tom, te habrás ganado tu recompensa. Espero que hayas quedado en buenos términos con la tía Moll. ¡Mentiroso! Tom y Claude Kesterman se van a los golpes. ¡Ayuda! ¡Ladrones! ¡Asesinato! ¡Llame a su esposa, señora Hackett! ¡Traiga al policía! ¡Pate! ¡Pate! ¡Hackett! ¡Hackett! ¡Ven rápido! ¡Así como estás! ¡En tus ropas de matar! ¡Como sea! Entra Hackett en bata azul con los brazos descubiertos. ¿Y ahora cuál de ustedes dos quiere ser atravesado como un cerdo? ¿Qué es esto? ¿Un carnicero? Entonces me ha traído a un matadero, Clo, Y también a un escondite para la vivisección. Grace, vámonos ya. ¡Qué horrible! ¿Un carnicero? Pues sí, un matadero. Hacker realiza sus matanzas fuera de este lugar, en su tienda. Algo bastante respetable. Las puertas están abiertas para que usted se vaya, señora, cuando mejor le parezca. Nos iremos de su casa inmediatamente, señora. Antes de que nos vayamos, Clo, ¿Tiene que decir algo? Esto es ridículo. Quítame tus manos de encima, Tom. Basta, Hackett. Disculpe esta escena tan vil, tía Moll. Sí, sí. Si usted tiene que hurgar en mis asuntos privados, pues yo soy lo que usted llama un vivisector. Eso es lo que hay que decir. Yo dedico mi conocimiento y destreza para el bien de mis semejantes. Como usted pide hablar claro, tía Moll... Le cuento que esta vieja cruzada típica de mujeres contra las ciencia es puro sentimentalismo. Como el reconocido científico Owen dijo, ustedes son pro-bestias y para nada humanitarios. ¿Está usted consciente de que todos los grandes descubrimientos quirúrgicos modernos se deben a experimentos realizados en animales? Después de llamarme pro-bestias, no esperará que siga discutiendo con usted, ¿cierto? Si tan solo supiera, señora, cómo fui salvada mi vida... ¿Considera el caso de Pete, por ejemplo? Oh, por favor, Doctor Kersterman, entre menos se hable de esa pobre criatura, mejor. Todos los vecinos saben que su cabeza fue abierta por el bien de los estudiantes del hospital, y no por el beneficio de él. Y a partir de ese entonces, ha sido un tarado. Si usted va a predicar el evangelio de bondad hacia los animales, ¿por qué tiene que comenzar por la vivisección? ¿Y qué de la casa deportiva? Tom puede contarle cómo el noble cazador hiere a cientos de animales desdichados, dejándolos para que se arrastren y anden revoloteando por ahí entre los matorrales, y todo por mero placer, le recuerdo, no por conocimiento o beneficio real para la humanidad. A pesar de esto, apenas le llama usted la atención al cazador, mientras al científico lo trata como a un paria. Todo eso está muy bien, Claude, pero ya sabes que la caza nos hace varones. ¿Qué sería de los ingleses sin sus deportes de campo nacionales? Sí, eres un excelente espécimen de lo varonil que es dispararle a unos conejitos. Entonces, tía, no veo muy claro dónde encaja su amor por los animales. Usted se los come, ¿no? Y su carnicero, como nuestro amigo Hackett aquí, les causa más dolor del que 100 cirujanos les causarían a los animales. Doctor Kerst, de manseñor, yo soy un simple trabajador, pero si de amor a los animales es de lo que estamos hablando, pues yo no me detendré por ninguno de ellos. Es porque yo les tenía tanto cariño cuando era niño y me gustaba tenerlos a mi alrededor que me volví carnicero. Nunca estoy tan contento como cuando estoy trabajando fuertemente y con la sangre hasta mis tobillos. Pero diré esto, aunque me gano la vida matando animales, yo no los torturaría como usted lo hace. Ni siquiera cambio de todos los cadáveres que hay en el gran mercado de Smithfield. <risa> Entonces se ha convertido a las ideas vegetarianas, Clo. Ya me imagino de dónde las sacó. Y Grace, tal vez usted esté de acuerdo con el doctor Kesterman sobre los beneficios de la vivisección. Los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Su pelea con su sobrino no es asunto mío, señorita Moll. Pero ya que usted me ha metido en esta discusión, debo decir lo que pienso. Considero la vivisección como el más horrible de los crímenes, el más horrible justamente porque es hecho como el doctor Kersterman dice, deliberadamente y concienzudamente. Debemos aceptarle eso. Y no por mera desconsideración por los otros, como en la casa deportiva. Pero si vamos a pelear contra la vivisección, tenemos que librarnos de ese falso amor por los animales, esa mimadera de mascotas y de perritos falderos por parte de aquellos a quienes realmente no les importa el verdadero bienestar de los animales o incluso el bienestar de los hombres. El humanitarismo tiene que mostrar que eso no es probestia y tiene que apuntar a reparar todo el sufrimiento innecesario humano y animal por igual. Las crueldades estúpidas de la tiranía social, del código criminal de la moda, de la ciencia, del comer carne. Ahí tienen. He dicho lo que tenía que decir. Ahora solo me queda partir. Parta, señorita Goodcar. ¿Y cómo hacemos Prince y yo para devolvernos a la casa? Los veré a usted y a Prince en casa, señorita Moll. Pero nos separaremos en su puerta. Bueno, de todas las mujerzuelas que se van a gloriar a sí mismo, justo me envían a la jovencita que tiene ideas. Adiós, Clo. alistaré mis cosas y me iré. Y confío en que buscará perdón en el lugar adecuado. Y obviamente, tengo que cancelar el acuerdo que habíamos hecho, ¿no? Para el hogar de mascotas domésticas convalecientes. Adiós, tía. Le deseo a usted y a sus mascotas domésticas toda la felicidad del mundo. Espero que encuentre a Selena mejor de salud. Sale la señorita Mue. Me voy, Claude. Podemos hablar de esto en otra ocasión. Ahora que la anciana se ha ido, podemos reírnos un poco, ¿no? Es claro que tú y yo estamos en el mismo barco, si es que hablamos de amor por los animales. Perdón por haber causado este escándalo infernal. Buenas tardes, señorita Goodhart. Está bien, muchacho. Ya nos arreglaremos. Sale Tom Kesterman. Después de lo que pasó hoy, doctor, le damos una semana de plazo para que se vaya. Tendrá que pagar la renta antes de irse, por supuesto. Y sobre el sillón que perteneció... Oh, claro, señora Hackett. Venderé mis libros de ser necesario. Ahora retírese. ¡Ah! Sus manos están vacías y su boca está llena de promesas, como de costumbre. Salen Hackett y la señora Hackett. Adiós, doctor Kersterman. Me gustaría que supiera que yo, de todas formas, no lo veo a usted como un pari, aunque pienso que usted está completamente equivocado de corazón y mente en el camino que ha tomado. No creo que volvamos a encontrarnos otra vez. Siento haber venido hoy. Adiós, señorita Goodhart. Todos mis planes están arruinados y temo que usted ha perdido su puesto con la tía Molly. ¿Qué va a hacer cuando sus obligaciones hacia el perrito faldero hayan terminado? Ah, Encontraré algo para mí en algún lado. La señorita Molly y yo estábamos por separarnos y el momento llegó pronto. Las nuevas y las viejas ideas no pueden coexistir por siempre. Ahora todos vamos a tener claro de qué lado estamos. Señorita Good call, Grace. Venga y me ayuda a empacar, por favor. Sale, Grace. Y bien, Pate, ¿qué piensa de los acontecimientos de hoy? Buena cosa ser un amante de los animales, ¿no le parece? Señor, ¿puedo preguntarle si es necesario seguir siendo un amante de los animales? No, ya se acabó todo, Pete. La anciana ha sido mucho para nosotros. Nos descubrieron. Ah, si tan solo esos antiviseccionistas supieran cómo fue salvada mi vida... Sale Y queda el doctor Kesterman solo. Parece que solo queda una persona que cree en mí. Y es tarada. Entra ¿Es en serio?